Hola, muy buenas otra vez. En este vídeo vamos a estudiar el hueso esfenoides. Bueno, como veis en las imágenes, eh, esta sería la localización eh, del hueso esfenoides. Eh, podemos eh, decir que el hueso esfenoides se localiza en la base, concretamente en lo que es el suelo de, de la fosa craneal eh, medial. En... También se denomina este hueso, lo vais a poder encontrar ahí, como eh, hueso, alas de mariposa, alas de murciélago. Está compuesto, como vamos a ver ahora, por cuatro elementos, ¿de acuerdo? Eh, lo que va a ser un cuerpo que ocupa la porción central de este hueso, vamos a encontrarlos con un ala menor, que sería esta de aquí, que estoy delimitando, un ala mayor, que será esta, y también nos vamos a encontrar con lo que es un proceso teligoides que sería esto de aquí, ¿Vale? Vamos a empezar entonces a describir eh, brevemente cada una de estas partes. Bien, este es el ala mayor, eh, el ala mayor nace en el cuerpo, a partir del cuerpo, y eh, se dirige en sentido eh, posterolateral, ¿de acuerdo? Eh, tiene eh, tres estructuras eh, que nos llama la atención, que va a ser este agujero, que es el agujero redondo mayor, va a ser el agujero oval que tenemos aquí, ¿vale? y también eh, el, lo que es el agujero espinoso, que es este de aquí, que también vamos a conocer como agujero redondo menor. En cuanto al... A, pasamos ya a ver lo que es el, eh, el ala menor. El ala menor... Eh, también nace a partir del cuerpo, y, pero se dirige en sentido eh, pues, eh, anterolateral, o superolateral, mejor, superolateral. En él, eh, en esta ala, alberga el canal óptico y eh, pues, eh, el agujero que podemos localizar en el ala menor, ¿vale? es este de aquí, que es el agujero óptico, ¿de acuerdo? Por este agujero óptico nos vamos a encontrar tanto en la arteria oftálmica como el nervio óptico. Vamos, lo que vamos a localizar ahí. Bien, y vamos ya a pasar al cuerpo, que como hemos dicho es la porción central, va a ser la porción central, aquí tenemos, va a ser la porción central del hueso. Bien, eh, la estructura característica del, del del, del, del cuerpo es la silla turca. ¿vale? La silla turca es esta de aquí ¿eh? y en ella pues, eh, vamos a encontrar la glándula hipofisaria. Eh, también en este cuerpo nos vamos a encontrar con eh, pues dos senos que son los senos esfenoideos. ¿sí? Dentro de ahí tenemos los senos esfenoideos. Y el cuerpo delimita anteriormente, va a estar delimitando el cuerpo, delimita anteriormente la pared posterior de la cavidad nasal, ¿vale? lateralmente va a delimitar el canal óptico. Y eh, en su superficie nos vamos a poder encontrar una serie de estructuras, ¿no? Eh, ya habíamos vi visto que, bueno, pues de donde vamos a localizar la silla turca. Vamos a encontrarnos la silla turca, eh, estará delimitada anteriormente. La vamos a, nos vamos a encontrar con lo que es el tubérculo de la silla, que será este, el tubérculo de la silla. ¿eh? Y luego también posteriormente tenemos lo que es el dorso de la silla. Será este. El dorso de la silla se va a continuar... ¿Vale? Se continúa con la parte basilar del occipital, del hueso occipital, y se le va a denominar tribus. Además, vamos a poder encontrar unas estructuras, unas apófisis, ¿vale? que es, sería esta apófisis. Aquí tenemos otra apófisis. Aquí nos vamos a encontrar apófisis. Estas serán las anteriores y estas serán las posteriores. ¿Cómo vamos a denominar a esto? Pues esta es una apófisis clinoides. Y ya nos queda también eh, dentro del... Huesos fenoides, una estructura que vamos a localizar aquí, que aquí no se ve bien, pero que la localizamos aquí, que será esta. ¿Vale? ¿Qué es lo que denominamos fisura orbitaria superior? Fisura orbitaria superior. ¿De acuerdo? Esta fisura orbitalia superior va a estar conformada por tanto el cuerpo como las alas el ala menor y el ala eh, mayor del esfenoides. Ya por último vamos a hablar del eh, proceso terigoideo. ¿vale? Este proceso terigoideo eh, es una extensión eh, hacia. hacia hacia abajo, de, no me siento hacia abajo, es una, bueno, va a ser una extensión hacia distal de la superficie inferior del cuerpo del esfenoides, este sería el cuerpo del esfenoides, aquí tenemos las alas, estas son las alas, este es el cuerpo, este es el proceso tiroideo con lo cual es una extensión hacia distal de la superficie inferior del cuerpo. Se va a articular, yo os lo pongo aquí, con el hueso palatino. ¿vale? También se va a articular con las alas del gómero. ¿vale? Y va a formar parte de la cavidad nasal, no de la cavidad craniana. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí eh, este vídeo. Espero que os haya servido para acercaros más a, a este hueso. Venga, hasta luego, nos vemos en clase.